Muy buenos días estimados seguidores y suscriptores. Te saluda tu amigo el profesor Johan Ramos. Te doy la bienvenida a mi canal, a mi nuevo canal que es el Profe AIP. Está bien. Este es un canal exclusivamente educativo. Y el día de hoy te voy a enseñar a cómo descargar el registro de notas para el llenado, en este caso del CIAGI, en, en lo que compete al nivel primaria. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Para eso vamos a ingresar al CIAGI. Recuerda, debes tener tu usuario y contraseña. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el usuario del nivel primaria. ¿ok? Para eso ingreso hacia aquí. Digitamos y aquí. Vamos aquí a sistema. Bueno ya, ya tengo aquí algunos usuarios. Y lo que voy a hacer es simplemente. Digitar. ¿ok? Mi contraseña. Y. Vamos a tratar de ingresar. Un momento no hay problema, eso sucede a veces, no hay problema, nuevamente vuelvo a ingresar, recuerda que hay varios usuarios que, con los que estás trabajando, por esa razón no me permite el ingreso, vamos a intentar nuevamente, y ya, ya estamos aquí, en este caso estamos con la institución educativa Carlos Noriega, con el nivel primaria, ok, con el nivel primaria estamos ahí, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como docente? Estoy ingresando en el usuario docente. Me tengo que ir a la opción de evaluación que está aquí. Que puedes ver, evaluación. Me dirijo aquí a evaluación. Hacemos clic. Me dirijo a registro de calificaciones. Estamos aquí en registro. Y vamos a elegir esta opción que dice nota final. Vamos a hacer clic aquí, nota final docente. Hacemos clic aquí. Va a cargar la pantalla en unos momentos, esperamos. Esperamos ya esperamos ahí antes de proseguir esto recuerda que nuestro canal se llama el profesor AIP recién tenemos 595 suscriptores puedes suscribirte activar la campanita y hacer clic en todos ya también estamos compartiendo eh, este es un canal nuevo estamos compartiendo contenido educativo Ya. vamos a subir más contenido en este caso tenemos nuestro otro canal que por el momento eh, no lo estamos utilizando pero que es el más conocido que empezamos el año pasado que es el profe Johan, como sabes, ya, y también por aquí, claro, a es nuestro canal mayor, estamos compartiendo en este caso contenido político y de la actualidad, ya, pero con respecto al contenido educativo, a este canal también te puedes suscribir, si quieres por favor, te lo voy a agradecer, pero este contenido que es el profe IP, aquí vamos a subir exclusivamente educativo, ya, como es lo que estamos haciendo el día de hoy, Así que suscríbete y danos un poderoso like por favor Comparte la información, te lo voy a agradecer Y ayúdame a llegar por lo menos a los mil suscriptores Ya estamos en 595, ya, te lo voy a agradecer Y estas son nuestras redes sociales por Facebook Nos puedes encontrar también por esa, en este caso por nuestra fanpage Ya, una vez que hemos ingresado con nuestro usuario Nos dirigimos a, en este caso a evaluación Y luego a la opción de registro en estos finales ¿ya? Como estoy en el nivel primaria lo que voy a hacer es dirigirme a la opción de grado Podemos observar aquí grado, ¿verdad? En este caso es de primero, de primaria. Hago clic. Primero. Y aquí me saldrá, en este caso, la sección a la cual yo pertenezco, que es primero C. Hago clic en primero C. Y lo que tengo que hacer a continuación es generar la plantilla, haciendo clic en este botón verdecito que puedes observar aquí. Hacemos clic en generar plantilla. Esperamos un momento. Mira. Esta plantilla puede estar activa por lo menos 10 minutos. Eso quiere decir que tienes un aproximado de 10 minutos para poder llenar la información. ¿Ya? Profesor, ¿y qué sucede si pasan esos 10 minutos? Sucede que cuando tú quieres cargar el archivo te puede salir el mensaje de error. ¿Ya? Entonces, entonces profesor, ¿y si yo lleno esto y pasan los 10 minutos como usted menciona, o, o tal vez hasta 15, se puede demorar o más, y tú estás intentando cargar el archivo y te sale error? ¿Qué podrías hacer? Tendrías que descargar nuevamente una plantilla. Y de este primer archivo, de este primer archivo que tenemos aquí, solamente copiarías y pegarías en el segundo archivo que descargas. ¿Ya? Y ese segundo archivo sería el que ya podrías cargar con toda la información. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Mira, acá tenemos nuestro archivo. Vamos a abrirlo. Vamos a esperar un momento. Ya, a ver, ya. Aquí tenemos, por ejemplo. Primero C, está bien, primer grado de primaria C tenemos en el caso de primaria, tenemos la competencia de perdón, tenemos las áreas de arte, ciencia y tecnología, comunicación, educación física, educación religiosa, matemáticas, eh, personal social y las competencias transversales. Ya. Uy profesor, pero para esto yo me voy a demorar, sí. Entonces mira, yo previamente he descargado un archivo, ya. yo previamente he descargado un archivo. Por eso yo, yo te sugiero que descargas un archivo, así como estoy haciendo yo, ¿no? Ya descargué, mira, he descargado y, y aquí tengo yo de primero C. Ya. ya lo he completado todo, vamos a esperar un momento. ya. Entonces yo te sugiero que descargas un archivo porque te puedes demorar, ¿ok? Como te vas a demorar, yo también me he demorado, te lo digo... Por, por experiencia nos demoramos a veces. Ah, mira, este es mi archivo de primero C. Cuando tú descargas un archivo, recuerda que el archivo viene con un nombre. ¿Ya? O con un código específicamente que está aquí. Si tú alteras este nombre, si tú alteras ese nombre como yo lo he hecho aquí, este archivo ya no va a poder cargar. ¿Ya? Porque ya has alterado el código. En este caso, que cada archivo genera un código diferente. ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Mira, primero descargo un archivo. Como sé que me voy a demorar llenando las notas, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira. Entonces, ah una vez que he llenado las notas, mira, en mi archivo, este es mi archivo modelo, mi archivo base, digamos, ¿ya? Ah, como ya tengo aquí, voy a copiar. Tú te vas a demorar, pues obviamente que te vas a demorar llenando las notas, más de 10 minutos algunos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a copiar, mira, me dirijo a mi otro archivo que está con el código. Estoy copiando del archivo que le he puesto un, un nombre. Ya mira acá está. Y este es el archivo que estoy dejando hacia aquí. Simplemente clic derecho. Y me voy aquí. Mira la opción que dice valores. Y pego los valores. Nuevamente regreso. Y voy a hacer de esta forma. Voy a copiar. Y voy a pegar. Ya. Como te reitero. En tu caso puede ser que te demores. Ya está. Me dirijo. Ciencia y tecnología. La segunda área. También aquí. De igual manera. Voy a copiar la información. Copio. Y simplemente voy a pegar valores. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé. Que si yo me demoro de 10 a 15 minutos. Digitando la información. Ese archivo ya no va a poder subirse. Me va, me va a avisar un mensaje de error. Entonces para no tener esa, ese percance. Por esa razón estamos haciendo esto. Descargo un archivo. Mira. Es mi archivo base. Ya voy a subir. Mira. Sigo copiando. Copio. Me voy aquí a comunicación. Pego. Recuerda que en primaria tenemos... En este caso... Todas las áreas. En una sola sábana. O en, una so en un solo archivo de Excel. Eso no te vayas a olvidar. Ya. Ya. Seguimos copiando aquí. Avanzamos. Y así sucesivamente estoy copiando. Ya. Seguimos. A ver, estamos en Educación Física. Vamos a avanzar con Educación Física. Educación Física. Igual, copio. Copio, voy a copiar. Educación Física. Y pego ya. Muy bien. Otra vez. Primera competencia. Recuerda que en el nivel de logro están aquí. Eh, en el nivel de logro te aparece esto, ¿no? A, D, A, B y comentario 1, 2 y 3. Ya. Recuerda que los comentarios, el uno puede ser si es que el alumno no ha trabajado adecuadamente, si es que el alumno fue intermitente en su conexión. ¿ya? El comentario 3, mira, no tenemos comentario otro. Hay algunos alumnos o estudiantes que han fallecido. Entonces puedes colocar comentario 3 y especificas aquí en la conclusión descriptiva. ¿Por qué razón el estudiante? Eh, por, qué, por, perdón, ¿Por qué razón el comentario 3? Porque ha fallecido tal vez. ¿ya? Entonces, hay circunstancias externas ya que escapan de nuestras manos. Entonces estamos aquí en, en el área de educación física igual una vez que tengo todas las notas mira lo que estoy haciendo yo es copiar y pegar ya Bien. me dirijo a, a, aquí en la tercera competencia copiar muevo un poquito por aquí pegar ya está siguiente área educación religiosa igual selecciono todo, en tu caso tú lo vas a digitar como te reitero ya, pegas, selecciono, copiar, pegar, la siguiente área cuál es, la siguiente área es matemática, nuestra área más querida, copiamos, vamos a copiar, vamos a matemática, vamos a pegar aquí, clic derecho, pegar valores, la segunda competencia, seleccionamos las notas y copiamos. ¿Ya? Para mí es más práctico hacer esto: descargar un primer archivo y llenarlo. Llenar todas las notas. Así me demore, demore 10-15 minutos. Es mejor. ¿Ya? Voy a seleccionar hasta aquí, no me estaba equivocando. Ya, control-C. Vamos a pegar aquí. Ya está. Si te precretaste salió un pequeño error, ¿no? Porque había seleccionado una celda de más. Entonces, copiamos aquí la cuarta competencia. Y derecho a pegar valores. Ya está la cuarta competencia. Vamos al área de personal social. Selecciono mis competencias. Copio. Y pego, ¿ya? Igual aquí voy a Copiar. Y hago clic derecho. Y pego valores. ¿ya? Profesor, ¿y por qué no eliges otra opción? Porque si yo elijo otra opción. La información no se va a insertar de manera adecuada. Es decir, en el mismo archivo. En el mismo registro. No lo va a reconocer. Para no tener ese percance. Estamos copiando y pegando con la opción de valores. Pegamos. A ver por aquí. Falta esta cuarta competencia. Copiamos los niveles de logro. Y lo que voy a hacer es pegar. Ya está. Nos falta gestionar su autonomía, que son las competencias transversales. Copiamos, seleccionamos todo. Copiamos. Elegimos aquí. Clic derecho. Pegar. Ya. Me falta la, la última. CSM, eh, que está aquí Perdón, la competencia de TICS. Que se desenvuelven en entornos virtuales, copiamos, pegamos también, ya está, mira, y ya tenemos, recuerda que este es el archivo de CiaGi, verdad? Como te das cuenta, porque acá tiene su código, ya. Entonces, mira, voy a hacer algo, voy a hacer algo ya que está aquí. Una vez que ya tengo toda la información, recuerda que este es mi segundo archivo que estoy descargando. Ya, este es mi segundo archivo. No me ha demorado ni 10 minutos, ¿ya? Porque estoy copiando y pegando. ¿Por qué no me ha demorado mucho? Porque ya previamente había descargado un archivo del CIAGI, Pero ese archivo me sirvió como base para llenar mi información, mira. Llené toda la información. Entonces, a este primer archivo también tenía un código, pero yo le cambié el nombre. Le puse primero C porque esa es mi aula. Entonces, si yo subo este archivo que he modificado el nombre, me saldrá error, ¿Ya? Entonces, mi primer archivo que descargué le cambié el nombre y le coloqué todas las competencias. Me demoré por lo menos 20 minutos, ¿ya? Entonces, en ese en ese lapso de tiempo mi sesión de SIAGI también ya expiró. Por lo tanto, tendría que volver a descargar un segundo archivo, que es este. Y en este segundo archivo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Del primer archivo que descargué, estoy copiando todo lo que he llenado, lo estoy copiando y lo estoy trasladando al segundo archivo. ¿Ya? Profesor Johan, y este segundo archivo hay que recordarnos que termina... Mi, mi archivo, por ejemplo, termina... Eh, ocho, perdón, 80.731. Ah, ya. Entonces, profesor, y una vez que ya... Que ya, en este caso, ya llenó, copió y pegó toda la información... Ah, lo guardo. Guardar. Y simplemente cierro. Ya. Recuerda, mi archivo base ya no me sirve, lo cierro. Si quiere le puedo guardar, no guarda. No guarda por si acaso, no hay problema. Ya. Ahora, mira... Esta es mi carpeta de descarga Ya tengo un montón de Excel Pero yo supongo que este debe ser El archivo que yo descargué ¿Te acuerdas que terminaba en 80? A ver, vamos a ver Ahí está, mira Termina en 80731 Ah, este es el segundo archivo ya Este es mi archivo base Mira, este es mi archivo base Eso quiere decir, este es el primer registro que yo descargué Me aparecía de esta forma Pero yo le cambié el nombre Entonces este es mi modelo en el cual yo llené todas mis notas. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando y estoy pegando a este segundo archivo que descargué del CIAGI. Este es el segundo archivo que estoy descargando del CIAGI. Ah, y como ya copié y pegué, me he demorado menos de 10 minutos. Entonces, este segundo archivo lo voy a subir al CIAGI. ¿Ya? Vamos a subir ese segundo archivo al CIAGI. Para eso, ah, aquí estoy en el CIAGI. Mi sesión todavía no expira. Me voy a ir una vez que generé la plantilla. Me voy a dirigir aquí. Seleccionar archivo. Ya, hacemos clic aquí. Seleccionar archivo. Ah, está en descargas. Normalmente los Excel tienen la opción de registro, ¿no? Registro, registro. Vamos a buscar nuestro registro. Creo que tú lo vas a tener más ordenadito. Pero mira, acá está el registro. Ya. ¿Cómo me puedo percatar? Porque termina en 80.731. Ah, este es el archivo. Listo, selecciono el archivo y hago clic en abrir. Ya, hacemos clic en abrir y voy a hacer clic en la opción que dice cargar notas. Hago clic en cargar notas, voy a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito a ver que cargue. Mira, y lo primero que me aparece es este mensaje, ¿no? Las calificaciones se encuentran en proceso de carga al CIAGI. Me, me está dando un mensaje de color verde que es positivo. Ya, vamos a esperar a que cargue. Ah, mira, y aquí me sale una pequeña reseña Fíjate Aquí Me dice El archivo, ¿te acuerdas que culminaba en 80.731? Es este, ¿no? Este es el segundo archivo que descargué, acuérdate Mira, y acá está toda la información, ¿no? Que pertenece a la institución 154 Carlos Noria Jiménez Del nivel primaria, pertenece al primero C Y tiene en este caso 42.771 bytes Ya, no hay ningún problema. Ok, ya está ahí. Y si yo deseo puedo hacer clic aquí. Dice ver estado de procesamiento. Entonces si yo le hago clic ahí, hago clic. Voy a agrandar la ventanita un ratito. Y mira, ya está. Aquí están los archivos, mira. Ya, los que son de mi institución educativa, por ejemplo, mis demás colegas también están cargando. Ya, entonces ahí yo puedo fijarme, mira, puedo observar que dice aquí. Este es mi archivo. El que estoy subiendo. Como me doy cuenta. Recuerdas. Que terminaba en 80.731. Mira. qué me dice. Proceso terminado de manera satisfactoria. Y acá está el reporte. ¿no? Entonces si hago clic aquí en ver reporte. Ah, Aquí ya me dice. Mira. Como puedes visualizar. Ya está. Ok. El código modular de la institución educativa. La cantidad de. Eh, usuarios registrados, procesados, no hay ningún error, mira cero año 2021. Eso quiere decir que el proceso, si yo deseo, también puedo imprimir el reporte ya para entregárselo al director para que pueda verificar de que he en este caso el archivo que se cargó al CIAGI ha sido un proceso satisfactorio. ¿ya? ya lo puedes imprimir si tú deseas. Como has visto, es súper sencillo. Estamos haciendo el ejemplo del nivel primaria. Vamos a hacer el ejemplo del nivel secundario, así que por favor no se, no se desesperen, estimados colegas. Mira, ha sido súper sencillo, no hay ningún problema. Si te sale rojo, ahí sí hay que preocuparnos, ¿ya? Pero nos está saliendo de color verde, así que no hay ningún problema. Agradecemos a la maestra, en este caso, Carito Ch Chapana de la Cruz, por darnos su usuario de CIAGI Y también por permitirnos cargar su información, ¿ya? Así que bueno, me despido de ustedes, estimados colegas, esperando que este video sea de ayuda para el nivel primaria, de cómo cargar sus notas respectivamente. Recuerda que los comentarios, tanto el 1, el 1 puede ser para los alumnos que han estado intermitentes, que se conectaron pocas semanas, pocos meses, o que quizás se conectaron hasta fin de año. Ya solamente hay algunos que se conectan a fin de año. ¿ya? Y el comentario 3 son para los estudiantes que, digamos, eh, han fallecido. Hay muchos estudiantes también que han fallecido, entonces podemos colocar comentario 3 y ahí especificamos ya en la descripción así que bueno espero que esta información sea de ayuda se despide usted su amigo Johan Ramos y vamos a empezar con el nivel de secundaria ya en este caso voy a eh, indicarte que por favor puedes suscribirte a mi canal es un canal nuevo recuerda nuestro canal principal es el profesor Johan Ramos ya que es tu docente digital y este canal nuevo es el profe IP vamos a compartir contenido exclusivamente educativo y vamos a empezar a subir videos perdón eh, sí, videos de instalación de programas ya eh, Hay muchos programas que había subido en mi, en mi canal principal Pero YouTube me lo ha bloqueado ya Entonces voy a subirlo aquí Videos de instalación de programas Que tienen un costo, claro Pero te los voy a subir totalmente gratuitos Para que aprendas a craquear ya Te voy a dejar los materiales Te voy a dejar todo para que tú puedas descargar Como el Filmora, el Camtasia Diferentes editores de video y grabadores de pantalla Te voy a dejar toda esa información Suscríbete al canal, tienes mi teléfono ahí y bueno, Dios te bendiga en el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Recuerda que solo en Jesús hay paz, gozo y salvación para tu vida, tu alma y tu familia. Puedes aceptar a Jesús. Yo no te hablo de ninguna religión, solamente de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder y puede cambiar el corazón más duro del hombre así como lo cambió el mío porque la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Golgota en esa cruz en la cual murió por tus pecados y por mis pecados porque dice que la sangre de Jesús limpia el pecado del hombre ya eso es lo que hace Jesús cambia tu corazón transforma tu familia restaura tu familia él sana restaura eso lo puede hacer Cristo Jesús nadie más yo no te hablo de ningún santo de ningún hombre ni como San Martín, ni Santa Rosa, ni Guadalupe, ni Fátima. Nadie. Solamente de Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. ¿Ya? De tal manera amó Dios al mundo. Que dio la vida de su único Hijo. De su unigénito Hijo. Para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y el que no cree en él será condenado. ¿Ya? Porque recuerda que en Cristo Jesús hay paz, gozo y salvación. No te olvides de eso. Recuerda que... Jesús lo es todo para nosotros los cristianos, así que Dios te bendiga y aleluya, nos vemos, Dios te bendiga, Dios te bendiga.